Muy buenas tengan todos ustedes, hoy vamos a crear un cuestionario rapidísimo lo primero que necesitamos es ir al botón de nuevo cuestionario dar un clic y ahora nos solicita que le demos un título a nuestro cuestionario, entonces tocamos y agregamos el título quiz de tecnología, luego si queremos darle una descripción también se la agregamos, perfecto y vamos a agregar este, dos tipos de los elementos de acá y vamos a variar uno de ellos, el primero es un tipo texto, entonces tocamos tipo texto y le vamos a decir nombre completo. Aquí me va a escribir el nombre completo y como ya lo vimos es obligatoria, perfecto. Ahora vamos a agregar otro elemento más que va a ser una opción, tipo opción y a este tipo opción le vamos a decir la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿es todo lo que se puede tocar de un computador? La primera opción va a ser hardware. Para que los estudiantes respondan, la siguiente va a ser software. Y agregamos una tercera opción que va a ser disco duro. Si lo han notado, cada vez que creamos una, tenemos tres eh, elementos acá en ella. Podemos borrar, podemos dar una retroalimentación o podemos marcar una respuesta correcta. ¿Cuál de ellas es la correcta? La primera, la que dice AdWord. Tocamos. Ahora, quiero que noten que aquí variaron unas cositas. Eh, primero que nada, podemos agregar puntos... Y podemos decirle que esta tiene varias respuestas, pero en este caso solo tiene una. Pero los puntos sí los necesito. Marco puntos, le digo que vale un punto. Esta, como pueden ver, obligatoria está marcada automáticamente porque la primero la hicimos. Y en los tres puntitos, en las más opciones, vamos a tocarlo porque quiero que esto sea aleatorio. Entonces, marcamos ordenar opciones aleatorias. Cada vez que se abra o que alguien lo abra, esto se va a desordenar perfecto, las opciones, vamos a crear un elemento más, agregamos uno nuevo, también de opciones y en este de opciones vamos a darle una variante, vamos a darle varias respuestas, entonces ¿por qué? porque este dice de los siguientes elementos cuáles son hardware, okay. la primera opción le vamos a dar mouse, la segunda opción le vamos a dar teams, la tercera opción agregando una nueva le vamos a dar mozilla y la cuarta opción le vamos a dar monitor ok como bien les dije eh, tenemos que marcar esta opción que dice más respuestas o varias respuestas perdón tocamos y como son varias respuestas en este caso las respuestas correctas son mouse marco mouse y me vengo monitor y marco monitor vean que en el momento que yo hice eso este Cambio aquí a dos puntos. Y si vengo aquí arriba, que era lo que les quería mostrar, vean que ya tengo los tres puntos de este quiz rápido. Si me vengo aquí a las tres opciones, ven que ordenar ya está marcado, solo quiero que lo tengan presente. Y hay una cosa más: la retroalimentación, ¿cómo se usa? Ok, es muy fácil. Voy a hacerla con la, con la pregunta 2. Marco y el hardware es la correcta. ¿Qué retroalimentación le voy a dar? Yo voy a dar una retroalimentación, marcando en ese comentarito que estaba ahí, y le voy a dar una explicación del por qué es un, esto es eh, hardware. ¿Por qué es? Muy bien, teniendo eso listo, doy clic afuera para que vean cómo se ve ya mi quiz. Se autoevalúa, o sea, los estudiantes van a poder completarlo, y de una vez van a saber qué tuvieron bien y qué tuvieron mal. Eso sería todo por hoy, y nos vemos en la siguiente lección.